En Oruro, el viceministro de lucha contra el contrabando realizó la entrega de 29 camiones con mercadería a la aduana. Han comisado eh, 29 vehículos eh, de contrabando. Eh, de estos 29, 19 son vehículos pequeños, 7 eh, camiones F-12, entre esos 7 una volqueta bastante grande y eh, dos Vehículos o cami camiones pequeños, esos Atlas, ¿no? todos ellos con mercadería de contrabando. Eh, asimismo, quiero informar a la opinión pública que eh, la estrategia de estos contrabandistas está cambiando en forma permanente. Antes entraban con caravanas de camiones, ahora están optando por meter eh, en vehículos pequeños. Asimismo, en el sector de, de Pisiga, eh, las Fuerzas Armadas han destruido 250 fardos de ropa eh, americana, entre esos también había um, zapatos usados. Eh, ahí quiero hacer notar que a consecuencia de la, del trabajo que han ha realizado las Fuerzas Armadas, tanto um, al norte como al sur, cargando zanjas de más de 8 kilómetros a cada lado, eh, el, ellos están optando por meter la la ropa usada, estas zanjas, posteriormente gente pagada, los estibadores van y trasladan esa mercadería a, a Lomo hasta eh, los lugares donde se encuentran los camiones, son varios kilómetros que cargan, eh, las fuerzas armadas como están haciendo patrullaje permanente, de, eh, los agarran y tienen que destruir ese rato esta mercadería porque eh, reaccionan de forma muy violenta los contrabandistas.